momento mis amigos a recibir a nuestro reportero Arismendi la antigua desde el centro de aislamiento de Guisa vamos a ver cómo anda la situación allí en el centro de aislamiento de Guisa adelante Arismendi buenos días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 la capacidad luego del nuevo rebrote que anunciaran las autoridades, eh, los cuales confirmaban que en esta provincia de Duarte se reportó la muerte de cuatro personas en las últimas horas a causa del COVID-19, lo que ha generado gran preocupación entre las autoridades por el aumento de los contagios del virus que se registran en esta localidad. La información fue ofrecida por el director provincial de salud luis rosario en medio de una reunión la cual se eh, sostuvieron ayer autoridades civiles y, y militares eh, en el encuentro estuvieron la gobernadora xiomara cortés el director de la regional noreste de la policía césar augusto Cenarroja roja y el director de servicio noreste de salud rafael rodríguez además representante del ministerio de defensa entre otras autoridades eh, hay que destacar, señores, que en este centro hospitalario se encuentran unas 16 personas ingresadas. Ocho eh, de ellas se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Nosotros hicimos todo lo propio por contactar al encargado de este centro, el doctor Grismaldi Dolores. Sin embargo, hasta el momento ha sido imposible eh, conectar con él para que él nos hable detalladamente de la situación, ¿verdad? De cuál es el estado en que se encuentran estos pacientes, la información que eh, nosotros hemos podido adquirir es que tres de, de estos se encuentran en ventilación mecánica en situación difícil. También destacarle muchachos ya en el estudio que el Ministerio de Salud Pública notificó 1.258 nuevos casos de COVID-19 reportando las últimas 24 horas aumentándose a 24.918 los contagiados desde que inició la crisis sanitaria. En el territorio nacional y recordar señores que la provincia de Duarte fue el epicentro de esta pandemia convirtiéndose en la primera localidad en tener contagio comunitario y nosotros estaremos minuto a minuto eh, siguiendo esta evolución, este rebrote del COVID en la provincia de Duarte con el único objetivo de mantenerlo bien informado. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.